Pero no importa, nuestro espíritu seguirá adelante Parece ver, que ahora sí A ver, seguimos a ver. Pero de qué tenemos que hablar sí. Yeah, sí, ¡Ahora sí! sí yeah. Eso fue. Esto, esto, <risa> estos aplausos ah, bravo, no son vamos. porque la configuración <risa> se fue a las reverendas Sino porque estamos celebrando Que estamos iniciando <risa> dos Revit de forma muy especial Junto a Max, <risa> a y a Metaru <risa> Y... Aparte de ello, estamos celebrando que hoy día es el cumpleaños números XXXV de nuestro oh, querido artista. ¿Qué X? ¿Do, ¿Dos X nomás? Espera, espera, espera. ¿X era 10, cierto? Sí. De X. Vale. De X. Vale. De XB. ¿Cumpliste eh, eh, 70 años? ¿no? <risa> <risa> estamos, estamos cumpliendo Final Fantasy VII de... <risa> De talla, de culto, talla de culto, talla de culto, talla de culto Yo creo que hay que dejar al compañero que, que diga cómo lo ha pasado, Remake. que se siente cumplir los 20 años dejémoslo a él, dejémoslo a él, a ver, todo Mira, me acuerdo que cuando cumplí 20 años, hace 15 años atrás, <risa> la pasé muy bien <risa> Pero también como la pasé ahora, que estoy en el aniversario 35 No hay una edición especial lamentablemente anunciada de momento sí puedo decir de que tenemos planes de seguir y de lo posible llegar a la al aniversario 36 muchas gracias me imagino que ah, el, el, el va a llegar la mamá va a llegar la mamá el metaru con el cordón umbilical Así, miren lo que tengo esto fue cuando fue lanzado el metaru weón. y te lo va a dejar ahí oh. y se va a ir y se va a ir no. y se va a ir ahí, ahí. <risa> claro y quién se como, la una pasta, mamá ¿no tiene que ser una pasta? <risa> <risa> Mamá, no, no, no, no enfrente de mis amigos de internet. <risa> <risa> <risa> Otra no. vez, ¿por qué todos los años me traes mi cordón umbilical? No, <risa> no, oh. De leche. Oh. Es verdad. Es verdad. Su primera oye, barba. Oye, hoy día, aparte de, del cumpleaños de nuestro querido cosas bien interesantes. Primero que todo partimos 23 minutos tarde, lo cual es una hazaña porque nosotros tenemos una, una puntualidad. y, y Íbamos como reloj hasta hace... Y a, íbamos como reloj, bueno, hasta nos cagó todo sí. el porcentaje, vamos a tener que partir 20 minutos antes la, la, la, la próxima semana, sí. wey, para arreglar claro. la claro. <risa> Mientras sigo arreglando ah, para como... que se escuche la música. Oye, pero tranquilo, ah. tranquilo. Mientras ah. tanto, ¿Cómo dice? ¿No hay edición de deluxe? Oye hermano, Metaru es de luz No, no me voy oh, De la Metaru. Sí, soy de la... no, no le tan lejos si del micrófono no, de chiros, la... Que si no pienso de que la... estoy reconfigurando mal ¿Y si, era? y si era tan bueno ¿Por qué no hay un Metaru 2.0? ¿O un Metaru Remake? ¿Ah? Oh. Oh. oh Metaru Remaster Metaru no, 2 déjenle. ahora es personal <risa> <risa> Ya Parece que ahora sí se escucha la música de fondo Me confirman, por favor Por interno ¿Eh? No, no, no, ver, si nosotros no escuchamos, no hay ningún problema. Yo creo caso, que se escuche la música. ¿Sí? Ya, me confirmamos por escucha? internet De que ahora sí se escuche. Ya, ahora sí, mando todo el carajo ya. No, Eso, favor, Ya, bien. reiniciamos el programa, chicos. Mira, voy a pasar la intro. ¿no? <ríe> <ríe> <ríe> oh, ¡Qué manera de pasar la ya, ahora sí eh, eh, hagamos el saludo como Muy ¿Sí? feliz cumpleaños, Metaru. Eh. Pero que feliz, a pesar de la pandemia esté celebrando lo que nosotros no celebramos durante el año. Lo que ¿Qué? fue post marzo. ¿Qué? Están todos invitados a mi vas? cumpleaños. Al, al cumpleaños ¿Tú ¿Tú cumple. Invitado a mi cumpleaños sí. en Minecraft. En Minecraft, perfecto. en Minecraft. todos invitados Sí. A romper <ríe> la casa? A romper <ríe> <ríe> en todo invitado. Sí. Servidor de esa persona. Oye, estáis cumpliendo la medida de distanciamiento social. claro Estáis cumpliendo la medida de distanciamiento social en el maestro porque le hago acá. 8 bloques de distancia, por favor. 8 bombas de distancia, por favor. Claro, le va a llegar el creeper y va a decir: No, 8, sale. Está ya. Chao, chao, chao, chao. Detallas eh... de Minecraft. Ya, ya estoy muy viejo para sí. esto. <ríe> Bienvenidos Ajá. sean todos a Dory Beat, el programa donde nosotros hablamos sobre videojuegos y la música de estas edición eh, 2.0, porque también estamos redefiniendo el título del programa. Sí. So sí. Soy, es, es tal como lo habíamos anunciado, soy Snow. Me acompañan nuestro querido tecladista Max, nuestro querido eh, guitarrista. Tenecan y nuestro compañero pixelar Metaru que está ahí saludándose con una X diciendo X Una más, una X de más Una X de más <ríe> Ahí dicen Metaru Final Mix and Knuckles <risa> With a Fucking eh. <risa> <risa> <risa> Presentando a Dante de Devil May Cry Claro Claro. Así que lamentamos estos minutitos en que nos retrasamos, chicos, no fue la intención, estaba probando configuraciones que había resultado muy bien en Discord, hasta que me cuenta que no ves, está resultando todo mal. Así sí, que, me eh, que la gente sepa, nosotros nos juntamos a las 8. Sí, no, estamos no. todos a tiempo, estamos haciendo la pauta, así, ah, oh, sí, todo tranquilo, y, y resulta que está sí. todo mal. Bueno, el programa de hoy, lo es? vamos... La vida misma? Sí, <ríe> con la vida misma. <ríe> <ríe> todo puede estar planificado, <ríe> <como la vida ríe> y aún una no situación puede salir mal. <ríe> Sí, gustó, bueno, el, el, sí, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un pequeño título que salió al, al, hace dos años atrás, o tres años, creo que tres años, y, y que fue lanzado por Square Enix, que es Octopath Traveler. Ah, eh, yo coleccionista. No, la hizo simple, no me, no me alcanzó, como no tenía esa uh, no, no, no. Mira, mira, mira que yo compré la edición de coleccionista de Scott Pilgrim y. Y aún así me dolió. Uh. Harto. Bueno, <ríe> es como la compra de aquí a dos años. Mm. La no, no, no. Igual las, las ediciones coleccionistas de ahora son como las Todos los episodios más de. Antes como que le ponían mucho cariño a la... Sí, no, ahora que se puso muy genérica el, sí. la edición de coleccionista. Oye, la edición de coleccionista, oye, la edición de coleccionista ahora trae el manual, la caja, el juego. El juego. El juego, de nuevo, por si acaso. <risa> y la carátula de la caja. Todo ah. en uno. Sí. Y, y stickers. Y, y stickers. todo eso por ah. 300 dólares. Sí, y stickers. <risa> no olvides sí. No, pero la exportación sale como 300 dólares más Uh, sí. ¿Por, <ríe> por, por eso me da doler Ah, verdad, y el y el, y el, y el, ¿El se viene por separado ¿El sí. el Y la cajita musical que suena, pero viene la, con la cuerda por separado Bueno, el día de hoy, tal como anunciamos vamos a hablar sobre esto Pero tal como siempre, vamos a hablar primero de las noticias que han ocurrido durante la semana Y para ello comenzamos sí. contigo, Max estaba ah, cachando claro. por qué siempre parto yo, y en efecto, pues, soy la persona con el nombre que tiene que partir primero en orden alfabético. Pues, pues. Sí, so Pero sorry, no, orden de caen, pauta. Me caen como el odio. Me caen como el odio. Pues, ¿Qué, caen... ¿Qué te llamo? ¡Ah, Max! <risa> no, ponme, no sé, ponme. S Sax González. <risa> <risa> con Sax. Con Z, así pues. Sax Ontevich. Sax Ontevich. Sax. Sax. Yo tengo una noticia muy importante porque Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill, como muchos lo pueden recordar, Gradius y Contra, da pistas sobre su nuevo proyecto. Puede que algunos de, bueno, ustedes, yo creo que ya casi todos lo conocemos por ser compositor de la, la gran franquicia Silent Hill. Ahora parece que, estás trabajar en The Medium para Xbox, y y ha decidido embarcarse en un nuevo gran proyecto. Oh. Así lo confirmamos en un reciente encuentro con Al Alhub. Probablemente oirá algo este verano que se anunciará. O, yo creo que es lo que esperan escuchar. A pesar de que de las misteriosas que ha sido todas estas palabras, el medio ahora ha eliminado el video hijo de su donde ofreció estas declaraciones por lo que se cree que el creativo tal vez no debió haber comentado eso por ahora. Oye, y de deberíamos recalcar el hecho de que la semana pasada creo que estábamos discutiendo de que Konami ya no tiene la división de juegos, parece. Sí, justamente. ¿En serio? No, es que no. Está, está, está sufriendo reestructuración de la cual se quitaron ciertos departamentos relacionados con videojuegos. Mm, mira. Mira, mira. Entonces es capaz que te trabajando con la sillas, Ahora solo puedes trabajar con. Mira. Bueno. O sabes que igual, que... espera, ya, déjame terminar la a... noticia, pues déjame terminar la noticia. Pero ya, ya, ya. Ah, ¿Me, no, no, no, okay. Me queda poquito. Me queda súper poco. Habrá que estar atentos a más detalles. Aunque por ahora parece que lo más obvio sería una nueva entrega de Silent Hill después de que el más reciente proyecto se cancelara en 2015. Llamado que también Ay. ha trabajado en Dead by Daylight contra Harkov's Gradius 3, Rumble Roses y Snatches antes de abandonar Konami en 2009 y trabajar con Grasshopper Manufacture. Manufacturer desde entonces con más proyectos recientes como Ninja y World of Tanks. Mira de lo que estábamos hablando reciente. No, hablando, sí. De... Sí. Hablando, de... hablando de... Hablando del rey de Roma. Así que ahí <risa> vamos a tener que estar atentos a nuestro querido Akira llamada porque parece que se viene algo interesante. <risa> Ojalá lo pueda decir y no le tengan que censurar la vuelta. otra vez. <risa> Mientras no actualice su LinkedIn, ya no trabaja con mí. Oye, hace mucho rato viene dando vuelta un rumor de que se viene un nuevo Silent Hill, pero... Todavía no nada. Sí, eh, es bastante ruidoso pero sabemos que con Konami nada es incierto, salvo que va a salir un pachinko relacionado. <risa> salvo que te borra claro. las publicaciones claro. cuando no tenéis que, no que hablar de ellas. <risa> Oye, saluditos a Mati Carpianis y a Pokerus Proye por seguirnos, muchas gracias. Buena. ¿Por qué Pokeros me suena tanto? Ah. <risa> no sé, me parece que no ¿Alguien ahí? No sé. ¿Ha escuchado el tema del tiempo? Por ahí viene. Oh. No era nada de Calderón Él no lo hizo, pero le hizo un cover <ríe> El nano Calderón No era nada el nano Calderón <ríe> no. no era nada, <ríe> un, un, un instante no del se nano escucha un poco ah. raro. ¿Será, ¿Será que estoy muy bajo? O ¿qué onda? ¿De qué? ¿El, ¿El sí. micrófono? Que me dicen que mi micrófono se escucha bajito El del no, Max Ahora se escucha bien yo Me, me decían que no, escuchaba bajo, pero igual ya estoy al borde de la saturación Creo que no le puedo subir más No, que te nomás, tranquilo Oh, <risa> no, Max, no te es que subas. a lo mejor el pato me tiene Max. que subir un poquito. No, sí, si yo lo tengo, el, es... el máximo en el disco. Qué raro. <risa> oh, chuta. Yeah. Qué raro. Es más, si Qué lo bajo raro, posiblemente hombre, te escuché. Ya, un ASMR. hombre, bien, por, por bien, favor bien, está bien, está bien. Una un <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> eh... Seguimos ya. con las noticias. Sí, siga, seguimos. Con... Seguimos con las noticias. Porque. Eh, te, te, te, le toca a ah, Metaru o sea, sí. que pasó de la semana ah, sí, a mí sí, sí. Eh, la noticia en realidad viene de algo que probablemente no le va a sorprender a nadie pero ya es más que nada una confirmación eh, Blizzard en su última reunión de inversionistas anunció que ni Diablo 4 ni Overwatch 2 van a lanzar este 2021 y probablemente ni siquiera van a lanzar el 2022, no hay absolutamente ningún interés y o oh, iniciativa por ponerle eh, a todo gas a esos proyectos <risas> en vista de que según las proyecciones de ventas a World of, eh, World of Warcraft está yendo bien También de eh, Blizzard Activision Blizzard básicamente dijo si tenían alguna esperanza abandonenla porque no tenemos ningún interés en el hacer el juego considerándolo bien aparte de eso están tan centrados en lo que es el tema de World of Warcraft, que se están eh, planteando la posibilidad de lanzar nuevas experiencias a través de móviles inspiradas en Warcraft. Una de ellas, muy probablemente, oh. sea otro spin-off de Pokémon GO, pero esta vez con Warcraft. ¿Cuál? probablemente le va a... Oye, y ahí tatito extra, record, recordemos que cuando anunciaron un Diablo para móviles, creo que fue Les tocó un backlash más sí. o menos en vivo en la BlizzCon Y después fueron varios meses de... de ¿Ese chicho, juego? Ahí, de la ¿Ese que te juego te en particular? En... Oye, ese juego Diablo Infinite, de hecho ellos dijeron actual, Dijeron, tenemos planes para anunciar anuncios sobre ese juego este año Así que estén atentos, preparen sus celulares. Es como, sí, sí. creo que alguien no entendió absolutamente No, entendió. Nada. no, amiga noris, no, amiga, no, no. Eh, amiga, date cuenta. Amiga, no. Amiga, amiga, date cuenta. Básicamente. Así que es, es un, son tiempos complicados para ser fan de Blizzard, la verdad. Sí. ¿Cuánto ha sido un buen tiempo para ser fan de? Porque yo me acuerdo que eras fan de Blizzard como el 2008 antes de el... sí, antes que saliera Starcraft, StarCraft 2 una... claro de hecho antes de que saliera StarCraft 2 una... o sea una... ni eso ovea. mira déjame ponértelo de este modo el interés en Overwatch ha decaído considerablemente sí, en tú. el último año en los últimos dos años sí, ya sí, sí. hay muy poca gente incluso a nivel competitivo hay muchas muchas denuncias de que en realidad la, lo, el interés por la franquicia está completamente inflado por plata que el mismo Blizzard le inyecta y el hecho de que aún no haya ningún tipo de progreso un juego que fue anunciado el 2019 Diablo 4 y eh, Overwatch fueron anunciados para el 2019 eh, y bueno dicen las malas lenguas que eso fue única y exclusivamente anunciado para acallar las polémicas que habían contra Blizzard durante las protestas de Hong Kong. Fue ah, 2019. ¿verdad? La de la ¿verdad? Censura. Entonces, entonces, en ese en ese sentido, eh, que no haya ningún tipo de avance ni, ni demostración, sin mencionar lo que ya, esto es los rumores de pasillo que dicen que sinceramente Overwatch, no está, Overwatch 2 no está en nada, porque no han podido hacer progreso en absolutamente nada. Eh, solo alimenta la especulación de que en realidad el proyecto está muerto Solamente Blizzard no ha querido decir la verdad Ya Blizzard abandonó el desarrollo de Darkest 2 Abandonó el sí. desarrollo de, de eh, Heroes of the Storm Que era el MOBA que ellos estaban manteniendo sí. Por lo menos ya le cortaron el aspecto competitivo Y también, derechamente Se eh, están... Eh, eh, Después del desastre que fue lo, el relanzamiento de Warcraft 3, no están en la mejor posición, la verdad, como compañía. De hecho, mm. con la cáncer, con todo lo que pasó con el COVID. Sí, ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por, lo, ¿Por qué? ¿Por qué tiene la, la BlizzCon? Como... ¿Ah? Sí. Ah, piensa que, por ejemplo, con todo el COVID, la BlizzCon de este año, que es como el gran evento que hicieron, o se va a hacer en línea. Y. En realidad, no hay muchos incentivos para ir, porque, de nuevo como las recompensas son que qué podría ir a anunciar que en realidad diera sí. vuelta lo que ya se sabe está 13 y Knuckles no. Claro. el eh, StarCraft, claro, 3. El Starcraft 3 lo van a lanzar como el 2030 claro. lo van a empezar a avisar ahora sí, lo van ahí, a empezar a avisar. No, ahí lamentablemente tiene que ver con que eh, después de la compra que tuvo Blizzard por parte de Activision eh, hubieron muchos intereses que lamentablemente han repercutido en malas decisiones tanto a nivel de juegos como también a nivel eh, de ambiente laboral entonces también muchos han ido claro. por parte de Blizzard eh, han encontrado oportunidades en otras partes y ahí han, inclusive han salido estudios pequeños con eh, gente de Blizzard que derechamente se juntaron y dijeron, oye, lancemos algo nosotros mismos y no dependamos tanto de claro. esta mega corporación sí. eh, ¿Qué es lo que suele pasar claro. con, cuando un estudio lo compra alguien más y tienen que influir bastante en sus eh, licencias creativas? Claro mm. Así que ahí uh -huh. hay, hay que tener bueno. bastante ojo con lo que o saca Blizzard. Ojalá eh, sea para mejor lo que venga futuro. Eh, Darknet Farrow uh -huh. 13 nos dice: eh, le gustaría jugar WOW, no tiene PC, así que Y se pregunta si a Hearthstone también le va a afectar. Yo creo uh -huh. que a Hearthstone no se va a ver tan afectado porque es uno de los puntos fuertes de ingreso que tiene el, sí. Eh, Blizzard. Sí. Sigue sí, estando de bien fuerte igual el Hearthstone. Ahí justamente le están dando bastante fuerte Ajá. a los contenidos eh, digital de cartas y que obviamente el hecho de abrir sobre es, es un vicio bastante fuerte. Lo digo por experiencia. Sí, mm. es verdad. Sí. Oye, pasemos a la siguiente noticia, sí, porque eh, lamentablemente el día de ayer durante la noche recibimos la trágica noticia de que falleció el, el gran artista Annie Singer que tenemos nosotros en latinoamérica ricardo silva sí. que fue el gran cantante que a todos no llegó porque cantaban juntos el chalaje chalada de dragon bolseta sí. años tenía el hombre Sí, lamentablemente falleció por eh, el tema del coronavirus Así que ahí, mm. de nuestra parte, nuestras sinceras condolencias a la familia y también al mundo, porque se perdió en realmente un gran artista y que no era solamente alguien que era recordado por las composiciones, sino que también por ser muy cercano con los fanáticos. Sí, muy de mm. piel. Mm. Sí, de verdad. El, por lo menos los Annie Singers que conocemos nosotros en redes sociales están lamentando mucho por, por lo mismo, porque era muy cercano, porque todos habían tenido alguna oportunidad de conocerlo, de trabajar con él, entonces bueno sí, y aparte que lástima. ha sido gran parte de la infancia para los que veíamos televisión ahí en, durante sí, las sí, tardes disfrutando de Dragon Ball Z eh. uh -huh. aparte de que también captó la intro de los supercampeones así que a, a más de uno le, le llegó ¿Sí? el, la noticia y sí. lamentablemente la noticia. Sí. Eh, más en, antecedentes no se han entregado por respeto de la familia, así que eso. Ahí, Mario no Quaish, sentimos, un Fale... Sí, un, un gran genquidama más honor. Un gran genquidama más honor. Y. Dale, Tenecan. Te, ahora te, sí, Tenecan. Vamos, vamos con vamos, tu vamos con la siguiente. Ya, eh, mi noticia viene a raíz de un poco de lo que veníamos comentando de MacFest de esta otra semana, que eh, a raíz de todos los problemas que había habido con eh, la organización y todo eso. Y bueno, a, a partir del, de, de la reestructuración de muchas cosas a raíz del COVID también y muchos eventos digitales Se anunció un evento para marzo llamado eh, BGM Together o BGM Together Que va a ser una especie como de festival de tres días con mucho, muchas cosas relacionadas con el, el, con el BGM eh, Con conciertos, con conversatorios, con charlas Etcétera, etcétera, etcétera, y se ve que está muy bueno porque hay mucha gente eh, relacionada con la organización Que, eh, bueno, hay gente conocida dentro, digamos, del mundo de, del BGM, así que se viene muy bueno Así que, eso, preparaos y estén atentos ¿Dónde ¿No es esto? Esto es en marzo, no me acuerdo exactamente qué días, déjame revisar Pero, eh, si no me equivoco, es la primera, la primera o segunda semana de marzo Igual cuando sea podemos empezar a avisarlo por acá también. Le damos un recordatorio. Sí, a le, damos, eh. le damos un recordatorio. Sí, y dice, de 12 al 14 de marzo de 2021. Ah, bueno. Sí. No, Así que ahí, no, bueno, eh, cuando estén cerca la fecha, la vamos a recordar una vez más. Y eh, obviamente ahí, sí. eh, como vas a estar participando, te deseamos mejor de los éxitos. Sí, evento. sí, justo me anunciaron a mí hace poco. Creo que sí. ayer, creo. Ah. Sí, ahí en redes te vimos. Sí, por acá. Ah. Bien. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tenemos tenemos un amigo famoso. Ah, ah. Vamos a ver si es que se anuncia algún otro ¿No otro, otro colega latinoamericano. Ojalá que sí, pues, más que sí. Si no deja la barra alta, nomás, okay. guacho. Nos va a conseguir entradas a todos. No. <risa> no vamos si a no me llevo a la gratis. De la no, sí, no, yo lo conozco. Yo no sí! Sí, sí, sí. Felipe, yo, yo, acá, acá! Felipe, Felipe! Felipe, Felipe ¿Eh? ay, yo, sí? <ríe> <ríe> bueno, seguimos entonces con eh, las recomendaciones ¿Puedo? de esta semana de cada uno para la gente que no sepa. Nosotros semanita a semanita estamos entregando recomendaciones que vaya a ser canales de YouTube, eh, series, películas, libros, lo que se nos ocurra. Así, son la sección de recommendations we love. We love. Sí. O sea, se va a hacer la rueda inverso. a hacer la podcast. el nombre. Por eso lo dejamos en inglés. <risa> <risa> no, no, no, no, no copyright intended. <risa> no copyright intended. Potify nos va a mandar el. <risa> <risa> Comencemos <risa> contigo, Tenecan. <¿no? risa> hagamos ahora la rueda. Ya vamos en orden inverso. Eh, ya eh, Yo quería eh, recomendar el canal de un eh, buen colega argentino que hace análisis ah. de música de videojuegos. Y eh, de animes, de anime, sort of anime y como eh, animaciones también gringas, pero digamos más retro, eh, que se llama El Musicólogo Friki, que es muy bueno también, es muy, y es muy divertido, que es algo que también le, le, da, le da un toque a sus análisis musicales, así que muy, muy, muy recomendado. Genial, ahí lo, lo sí, pueden bueno, seguir. yo también lo, yo también lo recomiendo, Tenegan tiene razón. <risa> <Sí>. <risa> <risa> bueno Buena, buena. Buena. Muy, simpático, muy simpático Sí, es muy simpático me, Creo que me toca a mí eh, sí, sí, sí Hoy voy a salir un poquito del, del ambiente de videojuegos porque Voy a recomendar este canal que ah. encontramos en Cuarentena con la Foni, que se llama The First Take Es un canal que se dedica a hacer eh, entre ellos, entre podcasts y también presentaciones de diversos artistas japoneses con la cualidad de que todo sale en la primera toma es decir, tienen solamente una oportunidad para realizar su presentación entonces cualquier pifia que se presente también se encuentra disponible todo. Sí, lo hacen Me todo, sí, lo hacen todo sí. en una sola toma, esa, esa es la gracia y por lo mismo eh, resultó bastante interesante entre ellos porque hay interacciones con artistas invitados, eh, presentaciones mm -hmm. que también se notan bastante eh, que son bastante interesantes porque, por ejemplo hay un cooperativo entre eh, que salió ahora último, que es Little Green Monster, que está con Pentatonics. y como lo, se secuestraban ah, yeah, eh, yeah. distanciados, eh, tuvieron que realizar la presentación por separado, pero sincronizados. Qué, Qué choro bueno. igual. <risa> Qué Qué Qué sí. sí que peludo, súper bonita. peludo. Sí, así que resultó bastante interesante. Lo bacán del, del canal es que todas las presentaciones se encuentran subtituladas en español. Entonces aparte pueden ver los comentarios que también salen. Y si están interesados y saben un poquito más, eh, pueden escuchar los podcasts. Así que bastante interesante. Maravilloso. Que sí. sí. Sigamos bien. con Metaru. Metaru. Lamentablemente, la recomendación que les tengo el día de hoy, Dios, la... puede ser incómoda para algunas personas Pero, eh, lo voy a hacer de todas maneras, pero mira eh, Para la gente que no sabe, existe por Chan Chan es un sitio que tiene su reputación Dentro de todo este sitio existe mm. varias, como, secciones Y una de estas secciones es la sección de videojuegos Cada año, durante los últimos, casi, casi los últimos 10 años, eh, la sección de videojuegos, también conocida como B, de corte Ha organizado lo que son los B Awards Son básicamente los premios que No están asociados a ningún tipo de industria en particular Pero sí celebran lo mejor, lo malo, lo peor Y todo lo demás que ha pasado en la industria de los videojuegos Este año, eh, como todos los anteriores, se realizó una votación en, por lo general siempre está restringida exclusivamente a la gente que participa en Fulton y eh, una vez que se cierran las votaciones eh, se hace una pequeña transmisión en vivo todo esto grabado, obviamente no hay un presentador pero hay eh, parodias musicales, hay skates hay ah. previaciones obviamente, de varias categorías como por ejemplo, de mis categorías favoritas que siempre va a ser eh, correpresentación al hombre en los videojuegos, mejor representación a la mujer en los videojuegos, y obviamente si yo les digo que esto es de Fortran no pueden esperar que sea nada bueno Entonces, <risa> esta recomendaciones viene si, sí, eh, hay un trailer que pueden ver que eh, pueden buscar en Youtube, esto todo se va a hacer una transmisión a través de Twitch y, eh, y a través de Twitch y Youtube esto va a ser el día 27 de febrero, en horario de Chile creo que va a ser como de la tarde, simplemente es gratuito, pero como les dije, igual pueden revisar los del año pasado si sienten que eh, es algo que quieran probar, eh, ver si este es de su en el peor de los sentidos pueden ver hasta dónde pueden llegar con la <risa> Creo que no tiene nada bueno, de fe a que... lo que está recomendando. <risa> <risa> Yo, sé que, uh, yo, yo entiendo que Puede haber una sensibilidad Solamente por el hecho de que Forchat <risas> está integrado este En esto Pero igual, yo, yo mira Yo voy a decirlo entero, yo de, de partida No soy una persona que consume Ni participa en no Forchat No estoy afiliado en esto de ningún tipo Pero sí me gusta ver cómo Esta premiación Es un reflejo eh, Los usuarios Versus lo que es la oficial De los VGA BG, oficiales se realizaron hace no sé, en diciembre como oh, mm. yo dio premia a las cosas que se realizaron hay igual hay hartas categorías hay peor desastre corporativo <risa> ah, <risa> está más descarada <risa> el skin blizzard del año va a en, en peor desastre corporativo blizzard claro <risa> no, no <risa> espérate espérate que espérate que CD Projekt project red está nominado en ah, muchas categorías Mira, ya, por mucho tiempo, mira, por mucho tiempo una broma de que Metal Gear quedaba siempre todo. Mejor trailer, mejor representación del hombre, eh, mejor juego, peor historia, mejor contada, etc. Así <risa> <No. No, bueno. risa> que eh, eso, ahí probablemente les podemos dejar un link para que lo vean en el trailer y se prepare. Super, super. Y ahora sí, sí a la... pero... sí. Ah, como a recomendado, la pero con un poco de cautela. Ah, como... Sí. Yo, como yo tengo recomendado. Okay. Okay. No. Recomendación con precaución. <risa> sí, con, sí. con amor violento. <risa> Eso es con amor violento. Spunk. <risa> <Es> Spunk, <risa> <risa> <Es> claro. <risa> mm, claro. <risa> <risa> Sí, ahí la Fonis va a estar compartiendo por interno los enlaces de, de, de, de las recomendaciones no enlaces, que hemos dado, Así que ahí van a estar atentos, chicos. Y terminamos contigo, Max. ¿Cuál va a ser la recomendación de esta semana? Yo les quería recomendar, ya que tuvimos ahí una discusión muy plena de que estábamos recomendando puros canales de YouTube y lo cual lo, lo considero muy cierto. Yo les vengo a... Para las personas que... que estén un poquito, no sé, un poco melancólica, un poco tristes por todo, toda la cuarentena, yo les puedo decir es una buena escapatoria es ver la película nueva de Pixar Soul. Considero que es una pieza que, bueno, primero que todo no es una pieza para cada los chicos, así que si tienen hijos no la vean con los hijos porque en verdad no, no la van a disfrutar en el punto que la van a disfrutar una persona joven, adulta. Es una película con un enfoque muy de cuestionarse los propósitos, es una, una película, además que la animación es Está, la animación de Pixar a este nivel de la, de la historia está en un nivel tan alto ¿cachai? que solamente ver la, la animación en sí es un regalo entonces yo la vi de nuevo o la, vi, la he visto dos veces la vi ayer o anteayer, no me acuerdo y igual me dio una, una muy grata sorpresa volver a verla porque cuando, es de esas películas que tú vuelves a ver y te dan un mensaje adicional tienes otra reinterpretación mm. y además que para uno que es músico de jazz también está muy, muy enfocado ahí en en, en los propósitos y en la redefinición de, de cómo uno ve las cosas cotidianas, como si fueran cosas muy niñas, pero que en verdad todo aporta tu felicidad de alguna u otra manera. El propósito es ser feliz, ¿cachai? El propósito es ser feliz a tu manera, poder eh, contemplar, ¿cachai? Y ver cómo las hojas caen. El regalo de la felicidad está en todos esos pequeños detallitos que están en todo el día, en todos los días, ¿cachai? Así que mm. eso, pues yo la recomiendo Si están tristes, si están medio, medio achacados Por la cuarentena, yo se la recomiendo Porque es una película que te, te sube de alguna u otra manera El ánimo y te calma un poquito la tristeza Está bien también estar triste ¿Cachai? Así que mm. esa es mi recomendación con amor Y un poquito de precaución también aprovechando El calor, el meter <risa> ¿Tendrías, ¿Tendrías que ¿Te dirías que Sol sigue como en el día De las películas de Pixar? Que por ejemplo, cuando decía que por ejemplo que los juguetes tienen sentimientos, ¿qué pasaría si los sentimientos tuvieran sentimientos? Y Soul sería así como, ¿qué pasaría si los jazzistas tuvieran sentimientos? No, no, no, no, no. <tira> <ríe> es todavía, todavía más cuática, porque bichos, los bichos tienen sentimientos. Cars, los autos tienen sentimientos. Monster Inc, los monstruos pueden tener sentimientos. Coco, los mexicanos tienen sentimientos. Soul, los negros tienen alma. Si es peor. Es peor esta weá, así es como la peor weá. ¿sí? El, el pero, mensaje sí, subliminal. El mensaje, el mensaje es superliminal. Veo que Disney se mantiene en una línea racista. Sí, pero la diferencia es que... Definitivamente a, constante. A diferencia de Ponte tú el libro La Selva y El aristo gato donde le ponen un disclaimer al principio del... De, para los que tienen 16 claro. más, Tú tenés que ver la cuestión y comerte un disclaimer Como de 15, de 15 segundos Que dice, esta cuestión fue Otro periodo histórico, que lo que no le quita La gravedad y todo lo guay y ahí voy recién ver la hueá Bueno, solo uno la tiene, así que claramente no están arrepentidos todavía. <risa> Ah, ya <yeah. risa> Ya, oye, sí, vamos igual. con El tema principal, porque si no se nos va Sí, bien. vamos con el tema principal Sí, porque hoy día Aprovechando vamos... que estamos atrasados Sí, aprovechando que estamos atrasados <risa> <risa> Ahí lo subí un poquito más la música vamos a estar hablando sobre Octopath. este jueguito de que salió justamente hace unos años atrás. Igual es título reciente que salió en Nintendo Switch y también salió después para móviles. Se encuentra disponible y están sacando parches. ¿Salió también o no? Sí. Steam. Hace poco. Sí. también está disponible justamente. Octopath Traveler es un videojuego basado en turnos de rol estilo japonés, desarrollado por Square Enix en colaboración con Aqua Air y publicado por Nintendo para la consola de videojuegos Nintendo Switch la particularidad es que es, este jueguito ofrece gráficos estéticos en relaciones que son gráficos 2D mezclados con gráficas sí. HD sí, sí. Como son las texturas del agua, como son las sombras son va varios detalles que te hacen como volver al pasado pero qué es lo que podría haber sido si es que a mí me, me recuerda, estéticamente me recuerda mucho al Ragnarok Online. Sí, Encuentro que es Ragnarok. como que tiene esa. Sí. Esa, esa magia como de, de los personajes en pixel art uh -huh. versus los fondos en 3D. Sí, sí. Hay una mezcla bien interesante. Sí, justamente tiene la particularidad este título de que rescata varios elementos de lo que hizo grande los títulos JRPG de la época del de Super Nintendo, pero con mecánicas actuales, mecánicas que se han visto en juegos sí. que hasta el momento eran recientes y que obviamente le dan un frescor al, al género. Sí. Ahí justamente este título tiene la particularidad de que cuenta ocho historias poderosas personajes que se encuentran, pero eso son es ocho rutas. Y estas historias. Eh, no puedo decir que se van entrecruzando, pero sí se van relacionando. Por lo menos. Sí. Ahí justamente tienes que armarte una party con, no con algunos de estos personajes. Y la gracia es que esta party eh, tienes que intentar buscarle el equilibrio dentro de eh, eh, las habilidades que tienen tus personajes y obviamente ahí la historia de cada uno es tan triste como la anterior como la <risa> música, es tan triste como la sí. música <risa> llega sí. la música más triste que la historia no, de contextualiz bien, bien contextualizada, sí. se apañan harto, se apañan súper bien, encuentro yo bueno sí. Hacen un pero buen yo, antes, antes de hablar de la música, del juego y de, de todo el asunto ¿Ustedes jugaron a Octopath Traveler? ¿Pudieron jugar Octopath Traveler? Yo sí. Yo no me lo, yo no me lo voy a comprar Por, por la misma ya. razón que me compré el Xenoblade Chronicles, por la música Ya Ya, personalmente Octopath Traveler, yo, al, yo también me impresionó cuando lo anunciaron, todo eso Yo lo jugué Sí con el que es Lo que está catalogado por mucha gente como el peor personaje Y la peor historia <risa> pero eso no, al claro, mismo tiempo triste, me dio a entender no pero es que eso me dio a entender de que igual la otra historia era mejores ¿eh? el juego en sí sufre mucho de que oh, lo hablamos en un principio muchas de las historias son genéricas son no, hmm. no destacan una más que la otra ah, en el sentido de que son ocho algo algunas que sí tienen cortes más dramáticos más intensos que otras la primera que se me viene sí. a la mente siempre es Primrose que tiene un contexto mucho más... intenso que por ejemplo con la que me tocó partir a mí, que era 13, que era como, oh, voy a ganar plata versus 13 que quería vengar literalmente a su familia y había todo un rollo de abuso y todo el tema entonces igual, las ocho historias lo siento que el juego tiene un problema a nivel de historia donde la única forma que tú tienes que saber qué tan buena es una historia o un personaje, es jugándolo. jugándolo. Entre ocho historias distintas, que las ocho parten siendo muy genéricas, y solo algunas llegan a ser muy buenas, puede ser muy agotador. Igual yo mm. puedo entender que mucha gente, en realidad, no lo terminó. Mucho, mucha gente probablemente jugó dos historias y se aburrió. Y sí. obviamente el juego también ofrece el tema de que, que si tú querés sacarle el 100%, hay un boss game que es absurdo, Pero se puede. Y. Y al final del día, ¿cachai? Siento que la historia del juego no es el punto Tampoco lo es las la, la visuales. Las ah. visuales del juego... ya. Yeah. no entiendo por qué mucha gente se enamoró de la visión de la del juego porque mezclar el, el 2D con el 3D igual da un toque único que, si bien se había explorado antes, acá se maneja de un modo muy momentos donde el juego realmente se ve muy bonito y hay momentos donde no se ve, sobre todo en las peleas las mecánicas que tiene el juego donde empieza a descargar elementos y se cargan millones de partículas y tú no podés ver absolutamente nada de lo que está pasando <risa> pero en algunos momentos tiene una presentación hermosa y, y probablemente la gente lo, lo va a empezar a ver ahora pero la música la música, y es de lo que nos vamos a entrar hoy en día música definitivamente es mucho más fuerte todo, y es donde se ve el pedigree y todo lo que es Square Enix que la música una oda a la melancolía que incluso hmm. con las historias que no son tan historias que de repente no son tan tristes pero el, el hecho de que de repente hay temas que directamente son como para sentarte Hablar con un amigo contar Como hace 20 años atrás Estaba en un evento anime Y pasan cosas raras Pero te acuerdas porque pasó hace tanto tiempo Y tú creciste como persona Pero te gustaría volver ese tiempo <risa> Definitivamente, la música Es lo que lo que une todo Toda la experiencia Y hace que el final del día del juego Sea realmente muy potente Y sea, que, sea lo que realmente... Eh, es como lo que trasciende más del juego, en el fondo Absolutamente, y bueno, y no solamente por, por calidad sino también porque, por cantidad Cada escenario, cada área, cada personaje Hay por lo menos 4 o 5 formas de combate Y cuál de todos más, más mejor que el anterior sí. Y definitivamente... La música es lo que, yo me atrevo a decir, que la música es lo que te mantiene jugando Definitivamente incluso con tantos personajes que hay dentro del juego es posible que te vayas a tener uno, un favorito Si, como el resto de las personas que tienen buen gusto, ese personaje fue Grimrose Probablemente <risa> eh, vas a tener acceso a, a lo que es probablemente uno de los mejores De hecho Justin tiene un cover del tema de Grimrose, aprovecho verdad, de mencionarlo y un es un tema maravilloso. <risa> es, un, es, un, es, un, es un tema de que realmente... O sea, yo, yo me imagino, por ejemplo, en algún punto que sacaran una, una, un lanzamiento en vinilo de este tema y me veo a mí mismo comprándolo Solo por la banda mm -hmm. sonora. Mira. Mira. Claro. Oye, me gustaría ahí hacer un, un hincapié en varias cosas, porque claro, yo, yo tuve una experiencia un poco distinta. Al principio fue bastante similar, porque... Tal como dice Metaru, eh, cuando recién empecé a jugar, los personajes con los que me encontré, eh, la verdad es que las, las primeras cada, cada personaje que tiene cuatro historias, digamos cuatro capítulos, eh, y yo diría que el primer capítulo de casi todos los personajes es bien fome, bien aburrido, bien genérico. Pero desde el segundo capítulo en adelante de los personajes ya se vuelve un poquito mejor, en mi opinión. Yo creo que, eh, salvo por la historia de Pink Rose, que la encontré muy buena, creo que la historia de Alfin es muy muy buena también. Que creo que terminó siendo uno de mis personajes favoritos más que nada por la historia, porque de, en términos de aspecto del personaje, como de, de, de, de cómo es él, como de, porque es como más canchero y ese tipo de cosas, como que no me, no me llegó tanto, pero la historia del personaje, de, de cómo se desarrolla, es una cosa maravillosa. Eh, pero claro, yo creo que de todas las de todos los aspectos, aunque yo creo que en el aspecto gráfico sí sí trasciendo un poco por lo siguiente Porque tal como nos decían ahí en los comentarios, alguien decía me gustaría ver Final Fantasy VI en ese estilo ¿Y por qué? Porque el juego tiene esa, esa estética de RPG en el que entra en las batallas, por ejemplo, y los personajes que se siguen viendo chiquitos, por ejemplo y el personaje, el enemigo adopta una, una, digamos, un pixel art más completo. De hecho, ten, ten, el amigo que me prestó el juego el amigo que me prestó el juego se quejaba mucho de, hecho, de eso y decía, ¿por qué no hicieron los personajes principales también en las batallas más detallados, por ejemplo? Pero es una cosa como de, de, de mezclar la nostalgia con el con el, digamos, con las capacidades de, de todo, digamos. Entonces, si bien podrían haberlo hecho, quizás por más tiempo, o si hubieran querido, porque la verdad es que Square Enix tenía el presupuesto probablemente de pasarlo eh, Es una cosa como de, de, de llamarte a, a, a tus recuerdos de otro juego y por eso es así también ¿Cachai? Por eso también la elección de, de la estética de la, del juego y todo ¿Cachai? Claro. Sí, claramente creo que es un juego que definitivamente está hecho y desarrollado de una forma que te, de alguna manera vela tu nostalgia o sea, Sí, lo dijiste, absolutamente de alguna u otra manera eh, Veía el Ragnarok Veí todos los sí. juegos que se parecían Digamos, Final Fantasy Todos estos tipos de juegos Entonces claramente el enfoque Ya sabemos qué, qué target era Por lo menos claro. Ahora, dentro de todo Y una de las cosas que yo estuve leyendo Fue que eh, al desarrollar este juego, lo que más se aprovechó, como, lo, como lo, hemos, lo hemos estado diciendo, es justamente el desarrollo de la música, que es dentro de todas las cosas, lo que más estaba eh, condicionado en, el, en las consolas antiguas, ¿sí? por lo, mm. los chipset y todas estas cuestiones. Tenía cuatro canales, al, al tope tenía ocho, ¿cachai? ¿sí? Entonces, claramente hay, un, hay, una, hay, un, hay una apuesta... Que te dice, cacha, esta nostalgia, pero escucha esto, cacha, y yo creo que es por una de las grandes razones por la cual la música es la que más se te queda pegada, aparte que la composición es increíble, cacha, mm. pero el juego está hecho en base de que la música tiene que resaltar sí o sí, cacha, es lo que me pasó con el con el Xenoblade, es lo mismo, el Xenoblade tú escucháis la música y te caes por la música mucho rato, porque eh, mucho rato es un mapa abierto, cacha, entonces estaría ahí corriendo como well, hueón, Claro, o sea, eh, en el aspecto de la música yo creo que si bien no se limitaron en cuanto a la instrumentación y a la mezcla y a la, y a la calidad de la música, sí mantuvieron la composición de los juegos, digamos, antiguos, digamos, de, del estilo de Final Fantasy VI qué sé yo, y eh, digamos, no sé. No se fueron en la, en la bola épica orquestal, digamos, de juegos como el Final Fantasy XV, que ya se fueron, digamos, a, a, casi a los Zimmer, a los lo cinemáticos, digamos. Esto, esto, si bien no está limitado por la la la por la, digamos, por por digamos las capacidades de lo que uno podía hacer con la música, sí permanece en el estilo de, de la música de los RPG antiguos. Sí, que cada personaje tenga su melodía principal, que, que tenga una razón de ser, ¿cachai? Tema. Sí tema, un motif que va también unido a la, la a la historia, al carácter y también al, a, la, a la misma ¿cómo te decía? la sensibilidad de cada personaje por ejemplo mm -hmm. yo mencioné aquí Teresa que es una comerciante que tiene una vida de superación eh, de mejoramiento dentro de su dentro de su rol como mercader el tema de, de ella es muy diferente a, por ejemplo, al The Old Bridge, creo que, que es el caballero, sí. que es un tema mucho más marcial, sí. mucho más central en lo militar. <ríe> Oberic, eso, gracias. Y, y en el fondo tú puedes entender, a través de la música, pu puedes contextualizar a los personajes. Claro. Sí, cuenta. eso es verdad. Y eso mismo, eso mismo pasa también con las locaciones. El tema de la nieve... Suena como un tema de la nieve mm -hmm. De las ciudades más frígidas Mientras que los temas de... Por ejemplo, los temas del desierto Suenan a desierto sin caer en, lo, en los típicos tropes de, de música árabe O de música... De música árabe con, con mucha... Con citar, Ahí, con ya citar. No sí, claro. dentro, citar dentro de todo era, cual, es la hay, hay una hay un uso según yo según lo que yo he escuchado sobre todo esto hay un uso bien bien predominante de instrumentos in, indio. ahí están la, las percusiones son súper indias entonces igual te estás situando en un contexto bien, eh, bien... Entre desértico, cachai. Claramente, cuando estáis en el, en, el, en, el, en las cuevas también, hay, hay una música que viene ad hoc a doca las cuevas. Cuando entras a las ciudades, es muy Pokémon. Cada ciudad tiene su, su tema bien icónico, cachai. Entonces, igual es. Eh, sí, te concuerdo, concuerdo con lo que estáis diciendo. Sí. Bastante. De hecho. Dale, patito, que no haya hablado hace rato, me da pena. Oh, okay. <ríe> sí, dale, pues. Es <risa> que lo quería escuchar primero porque en parte en el musical. Eh siento que este título le saca bastante provecho a la teoría detrás de cómo se o a la esencia en realidad de cómo se realizaba la música anteriormente para las consolas el hecho de que eh, tuvieras la limitación para poder crear porque dependías de una cierta cantidad de pistas que te ofrecía el, los chips de, de audio Puta la wea sí. este weón por la chuga a, a la hora A la hora Perdona maldito, perdona marido. Mira, mira, me alegra que, nomás, que eh, sí, Me alegra que el ah. haya, haya, se haya caído Porque e, eso de involucra de que Este no es un programa Que, no, que nada podía hacer Que todo podía salir mal Por lo problema. menos es la tendencia es, es, La tendencia dice sí. Ya, por lo menos vamos bien ¿Se tiene que hacer caer? Sí, que, vamos bien. Dale Por, por, sí, no. sí, man, por que favor, me, que Te caíste y yo me empecé a reír. <risa> bueno, me sentí como el hoy. Oh. No, eh, no. Rescata la esencia de cómo se realizaba anteriormente música. Porque el hecho de que tuvieras limitaciones eh, en cuanto a, a las pistas que podías ocupar. Involucraba de que tenías que ocupar los recursos lo mejor posible. Para primero eh, aprovechar la cantidad de pistas ofrecidas. Y segundo, para que la música no sonara iterativa. Y siento que mm -hmm. este título aprovecha bastante la teoría detrás, en que primero el compositor, que es Yasunori Nishiki, eh, se preocupó primero de formar la base, la melodía de, la, de los audios para saber bien lo que intentaba interpretar, para luego de ahí empezar a realizar los arreglos correspondientes. Entonces sí. es como si hubiera, hecho, el, el, el, sí, es como si hubiera desarrollado claro. la música para Super Nintendo y después esa misma música lo hubiera re rehecho sí. como diciendo ya. Ahora lo que era en calidad CD, cómo, cómo debería sonar. Sí, sí no, sí. El, el, lo que decís tú es súper cierto porque el, el, el Yasunori a, a, dice claramente en un, en, un, en una entrevista que antes de hacer la orquestación tenía que idear bien las melodías y que las melodías según él tenían que ser bien representativas de lo que cada personaje era entonces el weón diseñaba una línea melódica y iba a preguntar, oye te tinca esto, ok, listo, dicto bueno Ay, te hice esta otra, te gusta esto dicto bueno, ya cuando tenía todas las melodías hechas, ahí recién empezó a pensar en la orquestación que para la gente que no sabe la orquestación es ponerle digamos todo el instrumento todo, el instrumental, todo, lo, todo lo, lo instrumental y todo lo el respaldo armónico, sí, y, y rítmico... Es, es, es curiosa la, la, la instrumentación igual porque a ratos es muy tradicional, digamos, de, de, sí. de, de música clásica, es muy formal. De hecho, si, si, si, no, si nos fijamos en los temas de los personajes, por ejemplo, que es un caballero, su tema tiene que corno francés, por ejemplo, que es, Pero, un, es como... Porque representa la ser noble, eh, tiene Tiene una, claro. una directa relación como Porque el, el bandido es un oboe, ¿cachai? Porque la, la chica merciante es una flauta, ¿cachai? Exactamente. Tien, tien, tien, tiene un y el lobo, claro, ¿cachai? tiene un instrumento característico, que justamente hace una simbolización pero, de, la, ¿eh? de, la, de la del trasfondo que tiene el personaje y lo, el motivo sí, por lo claro, cual está realizando pero, la, la aventura. A lo, que, a lo que iba un poco era que esa elección es muy tradicional, o sea, hace hace, hace siglos que digamos que se elige al el cuerno francés yeah. digamos, para, para temas más épicos, para temas más caballerosos, para temas más nobles... So claro, entonces y lo mismo con la flauta hace rato que se usa con todo el tema de la libertad por ejemplo, con todo el tema de Teresa que es una mercante que está buscando su independencia flauta, es como que inmediatamente la flauta, por, por digamos por construcción cultural de los instrumentos a lo largo de, del tiempo te, te llama una flauta al tiro, ¿cachai? entonces a ratos es eso pero por otro lado después tiene otras cosas mucho más modernas como el tema de las transiciones y las modulaciones, que lo veníamos conversando un poquito antes de empezar el, el programa también Claro, porque justamente el, para aprovechar de que la música sonara fresca, para que mostrara intención, para que justamente se diera una interpretación sin que sonara cansino para el jugador, es que aprovecha la progresión musical. Es decir, aprovecha bastante el, un uso avanzado de las escalas musicales. Y por lo tanto, por cada iteración, ah, pero... o, o le agrega, o baja, o sube en, en cuanto a una escala, o, o baja en cierta uh -huh. escala. Para que solamente con ese agregado ya te suene más fresco que suene actual. Y eso se da mucho también en la, en la música popular. De que el, o elevan el tono justamente en la parte final para que no sonara tan, tan, tan casino cuando están ya Dale, con la parte una, repetitiva. Un refresco. Claro. Bueno. Sí. Y te queda más, más íntegro. Ahí justamente. Claro, como ah, que. Sí, lo que veníamos lo que conversando es que el compadre usa como 15 tipos distintos de modulaciones en el juego, es impresionante se las usa todas yo creo que prácticamente las usa todas sí. o sea, no, no, no sé si todas en específico porque carece justamente de las progresiones tradicionales armónicas, ¿cachai? bien bien, bien poperas por así decir, que son bien ma, ma, más usuales, ¿cachai? que se parecen hasta en la sopa, no las tiene este contiene tiene progresiones bien mm. únicas que se dan yo creo por lo que estaba viendo en el, en el video que nos compartió el, el patito, que son Progresiones hechas en base a 100% una melodía ¿cachai? 100% claro. hecho en base a una melodía es muy difícil, o sea, es muy distinto abordar una composición o arreglo en base a la melodía o a la armonía que son dos formas súper válidas de hacerlo pero que una y la otra van a lograr resultados súper distintos dentro de todo y este one bueno, sí. como, como, como bien dicen se inspira mucho en lo que es melodía-armonía muy Bach, por así decirlo eh, tiene una consecuencia armónica Que yo hace rato No, no sé si en verdad se la había visto en algún momento Pero en vez de modular para poner un poquito más técnico Al tercero mayor, modula al tercero menor ¿cachai? Y es una cuestión bien rara Porque eso no se hace Podí, Podía entenderlo, funciona en, en, el, en el papel, en la teoría Funciona súper bien, pero verlo en la práctica Es algo súper distinto te lo, te lo digo sí. como músico, es una cuestión bien curiosa Y lo más importante, y lo más interesante Es que tú, tú estás escuchando esta cuestión y no te das cuenta ¿cachai? es como, mm. wow ¿cómo hizo esto? ¿cachai? y ¿por qué yo no entendí qué es lo que hizo? porque claramente mm. cuando uno hace una modulación ¿cachai? hay una cuestión que dice oh, acá cambió algo, ¿cachai? sobre todo en las la, la, la, la modulaciones hacia arriba ascendente, que lo que quieren hacer da, es dar un poquito de, de, de cambio a lo que estás escuchando, a pesar de que estás escuchando lo mismo en otro tono, pero claramente te, te indica que una, hay un, un crecimiento ¿cachai? Mm -hmm. y este one logra hacer eso de alguna manera Bastante, bastante particular, por así decir Donde escapa un poquito A los estándares tradicionales De, de rearmonización O de entender la armonía ¿cachai? Claro, o sea... No... Bien, y le sale súper bien. Y no vamos sí. a ver, yo, la, la, la forma tradicional, digamos, de modular yo creo que es, es más basada en la armonía incluso. Es decir, como, ya, en este momento voy a ir a este acorde y este acorde en esta nueva tonalidad va a funcionar como esto, como va a funcionar de esta manera y esto me lleva a usar este otro acorde y ya, y llego a esta nueva tonalidad. En cambio, este compadre, claro, como dicen Max, como es más melódico, de repente incorpora en, en algunos momentos notas que vienen de otros, de, de otras tonalidades claro. y eso le va dando el pie a ver cómo va modulando, ¿cachai? y que es una forma que a mí me gusta mucho de modular porque va, eh, va sutilmente cambiando algunas notas de la melodía o algunas notas de, digamos, de lo que esté presentando y eso te va dando el pie a modular de forma más natural de repente, de repente digamos, escuchar una de la nada un acorde que viene de otra tonalidad digamos que de repente te choca pero cuando lo vas incorporando todo de a poquito eh, en, en una pieza musical se da más naturalmente y eso, eso hace que de repente estas esta modulaciones sean tan especiales también. Sí, sí otra, otra técnica que utilizaba para pa, pa ir cerrando un poquito lo, lo, que, lo que implica así como la armonía propiamente tal, porque igual es como chino para mucha gente y yo lo entiendo mm. como que estábamos hablando de, de, de, de cálculo avanzado, ¿cachai? hay que dar muchas cosas. No, yo ahí. los dejo hablar, ¿eh? tú tenés que estar ahí, tenés que estar así. Yo, yo voy a decir que sí, nomás. Sí. <risa> Eh, sir, oye, eso, eso que, hay que es you, <risa> No, pero hay, hay, sí. hay, hay ciertas maneras en las cuales uno puede desenvolverse mm -hmm. a nivel arreglístico, compositivo, que es mezclar tonalidades por acordes en común. Eso, eso es mm -hmm. súper, súper usual al momento de, de querer modular, de querer irte a otra, a otra tonalidad, porque el acorde en común sí. hace que en algún momento, por un rato de tiempo, por un pequeño fragmento de tiempo, estés en dos tonalidades al mismo tiempo. ¿Cachai? Exacto. Entonces, como ese, lo que se acorda, se conoce como. No sé si el acorde pivote era ese. El acorde pivote era el sí, que Sí, el acorde pivote. El otro, ¿Cierto? El acorde pivote. Eh, te, como te decía, te sitúan dos tonalidades al mismo tiempo y por ende te hace más fácil llevar la tonalidad a otro lado. ¿Cachai? Es súper claro. importante para el momento de querer hacer las modulaciones extrañas, ¿cachai? Que de repente uno dice, Como mierda llego acá? Es decir, como, ah, pero tengo esta corda en común. Hmm. Sí. ¿Cachai? eso era para cerrar un poquito el tema como sí, más eso. interesante sí, mira, sí. Para, para la gente que sí, sí, muy para la gente que le gusta sí, bastante la, la teoría eh, hay un videito del canal de 8-Bit Music Theory, que habla justamente sí, de es. e esta parte y lo explica bastante sí. eh, aterrizado. Aún así, igual requiere un poquito de estudios musicales para sí. por lo menos tratar de entender, porque habla muy avanzado. Pero aún así te lo aterriza lo suficiente para decir, ah... Y por lo menos te, te pone el ejemplo en partitura y a la vez lo estás escuchando, entonces... Ahí es donde sí. se nota de que, ah, esta parte sí, él por lo mismo. Como que hace de que te, te sienta más listo. Claro. Sí, pero el, sí. el, el, el, sí. Que, yo vi, el que yo vi era súper amigable porque te lo explicaba de alguna manera muy matemática. Entonces, sí. como tú puedes decir, ah, por eso esto funcionó acá, ¿cachai? Sin necesidad de que sepa leer claro. partitura y toda la cuestión. A pesar de que está es enfocado, muy didáctico. Está sí, es muy enfocado didáctico. obviamente está enfocado en personas que tienen que saber música para entenderlo el buen es súper amigable para explicártelo a pesar de que puedas no saber música sí ¿cachar? es que por eso a pesar Obviamente de que te va a llegar un momento por, en que por, a decir, por lo menos la parte esto, te, la, te, no la parte explicativa te lo explica bastante bien después hay una parte de que te pone la teoría así como eh, oye esto es lo que pasa y por lo menos el, los textos que te colocan de ayuda son como, ah aquí debería sonar así pero en realidad no suena okay. Sí. Así que recomiendo claro. bastante para poder entender un poquito más esta parte del, del, del, del concepto detrás del, Me, de la música yo, uh, yo iba a mencionar un par de datos bastante curiosos sobre Yasunari. Uh -huh. eh, obviamente este trabajo que fue, fue su primer proyecto muy grande uh -huh. Eso hizo que su carrera igual fuera bastante notada dentro de la industria Él eventualmente iría a trabajar en animes también en kingdom Hearts. 3 mm. Mm -hmm. y después trabajó en Final Fantasy 7 remake. remake sí fue, este fue que hizo el arreglo del One Winged de Angel? ¿no? Estoy, estoy como medio weado creo ah, que hizo, hizo varios arreglos creo, que creo hizo, que hizo, que... Hizo, bueno hay mucha gente que trabajó en, la range, en arrangement de sabría cuál específicamente pero dato muy interesante para que la gente entienda cómo funciona un poco la industria una de las primeras pegas que él tuvo fue en Konami. El Pro Evolution Soccer. Sí. Él sí. básicamente compuso los himnos, himnos. de los países. <risas> el del 2011. Es como... Y fue... Y esos himnos que hasta el día de hoy todavía se escuchan en la... Bueno, ustedes todos saben cómo, juegos, cómo funcionan los juegos de fútbol. Que igual no hay mucho... No Mucha variedad. Sí. Pero... <risas> Pero... Impresionante igual pensar de que... Tiste tu pega, ¿cachai?, haciendo el himno a Chile y terminaste trabajando en un tuberkular. <risa> sí. <risa> no, y sé que Últim últimamente se ha, se ha incorporado harto en la industria, sobre todo, bueno, en empresas como Capcom y en Square, de que hacen equipos grandes de músicos. ¿Cachai?, ponte sí. tú, yo sé, yo sé que este compadre, por ejemplo, igual que varios compositores de, de Capcom también, que se prestan entre sí, uh, hicieron bandas, la arreglos para... El Final Fantasy, el, el, el, uno que se llama algo Memories, que es para celular, ¿cachai? Ah, que bien, tiene, tiene muchos arreglos, ¿cachai? De temas de la franquicia, pero hechos por eh, Yesono Nishiki, por, ¿qué sigue? por Mitsuda, por eh, Yugo Komiyama, que es de Monster Hunter, ¿cachai? Sí. etcétera etcétera, etcétera, o etcétera. Uno está que es como el Record Keeper, parece que era, ¿qué se llamaba. El Record keeper. keeper, sí, el Record Keeper. No, el Record Keeper se El Record Keeper, porque el otro era el Exbius que también se encuentra sí. disponible para verdad, más. también. Sí. Y después el World of Visions que es muy similar al Final Fantasy Tactics. ¿Por qué lo sé? Porque lo he jugado todo, sí. <risa> <risa> sí por supuesto. el killer killer Final bueno. Fantasy? Pues sí. sí. ¿Cuál es el que sale de Arena Grande? El, el Brave Exibus. Sí, el Brave Exvius. Ah. Sí, Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Nunca, sí, nunca eh... olvidar que Ariana Grande le sacó la chucha a Sephiroth sí, canónicamente no se <risa> eh. eh, Pero igual, eh, sí. también él, él, él, él se menciona acá también que él eh, trabajó como programador de sintetizadores En cosas como Gravity Rush 2, muy buen juego mm. Y One Piece Ah, ah él, bueno. trabajó, él trabajó en One Piece, ¿cachai? Eh, y bueno igual menciona que trabajó en, en varios animes trabajó en azul lane que creo que uno de estos animes donde la gente dijo oye y si hacemos que los barcos fueran fueron mujeres y pum y... <risa> <Sí>. <risa> no. es pega pega ah, ahí puedes preguntar después de que termine el show eh, Pegas, pega pega pega, bueno. pega pega pero igual vale. es decirse que el tipo un tipo no que no salió de la nada Definitivamente no. Trabajaba en Beatmania. Sí. Para, lo, para los niños que no cachan, Beatmania era de la línea de todos los juegos de, de ritmo que tenía Konami en su momento, junto con DDR. Mm. BitMania en sí era el, el, la suite donde tú podías ir, eh, Si corrígeme Pato si me equivoco, la suite donde tú hacías o sea, el set de DJ. Sí, justamente el Big la gracia, la particularidad es que tienes botones y tiene un autor de la mesa, entonces simula de que eres un DJ y puedes estar ahí dándole las teclas para justamente... Que no, se no simulas, pare. eres eres un DJ. Simulas, no, sí simulas. Es sí. La Mira, si la DDR simula ser un bailarín. Pero no, no te. Oye. De ahí a la pista de baile oh, otra cosa. Yo bailaba DDR y bailaba. Que después yo le no quise ocupar esos pasos. Eso es otra cosa. se los guardaba. Porque yo, yo bailé. Eh, y su dancer. Bailé. Eh, Pompidá, Bailé DDR y la pista de baile. Soy un ñurdo. Y lo digo derechamente. ¡Oh! Pero que tenés, ¿no que, tenés sea, que imaginarte. Ey, ey, no. la, pero, la, juego, la pero juego. En el juego, pie, juego en ¿sí? Tenés que te imaginarte la pista en el piso. Algo sea, ¿no? Si tú, tú jugás... Claro. Si tú jugabas DDR, si tú jugabas DDR en el teclado, Puedes tener que esa habilidad no se transfieren a la pico No, ese es el step Pero Con el joystick Oye, pues cabe destacar que el Nichiki Yasunori tiene tu edad... Me dar Es mayor Ah, tengo un año mayor, pero tiene 35, todavía tiene 35 Y por eso, por eso es que lo estamos celebrando el día de hoy los dos compañeros de Oros Como Chino <risa> no, a lo que voy ¿Qué? con esto es que es un compositor relativamente joven no, no estamos hablando sí. de, de Nobu, no estamos hablando de David Wise No estamos hablando de, de, de todos los compositores que hemos visto Que generalmente son personas que se metieron en la industria bien jóvenes hace rato sí. hace No rato. hay una nueva ola bien potente de compositores japo, japo sí, como este, como los, del, como los que decía yo, los del Monster Hunter también sí. Que están pegando mucho Sí, es que justamente mucho, mucho, participaban mucho. en como estos y proyectos no, y, pequeños que nadie, nadie pescaba, pero que musicalmente eh, resultaban ser una maravilla, o por lo menos se destacaban. Entonces, como que de ahí empezó a sí. surgir el renombre. Se dio mucho con la comunidad de internet, mm. eso. Dale, beta. Mm. Sí. Oh, y también va de la mano de lo que estamos hablando, es que hemos mencionado varias veces durante lo que ha sido el podcast, de que esto se da, la carrera de este compadre se da parte en Konami, ¿cachai? Es una cosa súper y en un momento dice, chao, nos vimos, y se va a percibir su carrera de freelancer. Mm. Es gracias a eso que logra trabajar en cosas que eventualmente desembocan en Octopatrol. Mm. Porque si él hubiera seguido trabajando en Konami, hubiera tenido que seguir haciendo himnos de países. ¿Te das cuenta? <risa> sí. ¿Sí? Eh, va, va de la mano de toda esta mentalidad que ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas en Japón en temas de desarrollo. De que la gente deja de ser assets, deja de ser talento dentro de las compañías y tienen esa libertad para poder perseguir sus propios intereses, cual es un cambio de paradigma gigantesco, como por ejemplo cuando, como mencionaban ahí, ¿cachai? Es lo que pasó con eh, Uematsu, con Koikondo, ¿cachai? Que son próceres dentro de la compañía, pero es imposible para ellos salirse de ese ambiente, ¿cachai? Y viven ¿cachai? atados para siempre a esa identidad, ¿cachai? Por ejemplo, imagínate que koji kondo saliéndose de jamón se sacude el mundo ¿sí? Sí, claro. pero, hoy en, pero no pasa no pasa lo mismo con por ejemplo con Yushu Koshiro ¿cachai? Que hoy en día él, él trabajó para SEGA él siempre se las vio como una persona que trabaja externa Y no como parte de la identidad de la, de claro. la compañía sí. Sí. Oye, eh... Volviendo un poco al tema de la música, quería recalcar otro factor importante que realmente no, no, todavía no mencionamos, que es el tema de la implementación de la música, que también es muy importante. No sé si no sé si lo, lo habían visto, pero no sé si, el, el tema que es muy interesante con el octopus Traveler es que cuando tú entras a una pelea o estás a punto de hacer la pelea como final del capítulo, por decirlo de alguna forma, suena el tema del personaje eh, en loop. Hasta que empieza la pelea, se activa otro otro otro segmento musical cuando entras a la pelea que te transiciona a un tema de pelea en específico. Claro. Y eh, no son tantos los temas de pelea, porque normalmente en los RPG son varios, son sobre 10, pero en este <risa> caso Final hay Fantasy 4 17. o 5, <risa> claro, Poco en este mal. caso hay 4 o 5, ¿cachai?, eh, pero lo interesante es que todos los temas de los personajes tienen su transición hacia cada uno de estos temas Es decir, es son, son, son una ramificación bien importante y es bien difícil de implementar también Claro, justamente hay tres eh, eh, sonidos de batalla, que se llama batalla 1, batalla 2, batalla 3 Y tienes dos de jefes, que son el batalla decisiva 1 y batalla decisiva 2 En mi caso el batalla decisiva 2, siento que es el, uno de los mejorcitos eh, mm. y que justamente logra sacar el máximo provecho a, a lo que tú hablas, que justamente tiene el, la parte inicial de que cada uno de los eh, personajes tiene su motivo de batalla, por ejemplo tenemos a Ophelia mm. que es po por la luz, eh, después Cyrus que es por la verdad Olbrich eh, que es por mm. la redención eh, Teresa que es por el tesoro y después está por, por venganza por libertad por utilizar eh, entre muchos otros que se encuentran en, en la playlist del OCT. Y claro, cada uno de estos suenan distintos para cada uno, y después realiza esta melodía transitoria, eh, que aprovecha bastante el hecho de que es una melodía pequeña, y, y que resulta aprovechar un, un timing en particular, porque justamente entre la transición... En, entre que tú estás leyendo los diálogos Y que suena la melodía del, del motivo y, y se inicia la batalla Lo, lo más, eh, se podría decir Como eh, incontrolable Para el desarrollador Se encuentra en cuando vas a presionar el botón Para iniciar la batalla Entonces no claro. puedes cortar la melodía así como así Porque te va a sonar raro Y entonces él aprovecha el timing En, en un compás de segundo Para ir y Siendo, aunque relativamente corto, eh, saber de que a pesar de que puedes presionar el botón en cualquier momento te va a sonar la melodía bien en, en la transición, para luego agarrarte y tirarte al tema de batalla. Claro. De hecho, hay un hay un documental del... no, ni siquiera un documental. Hay el, el Austin Wintery que es el compositor del de Journey, sacó hace unos meses un video en el que explica cómo hace el un minuto de música. Y es, es, es bien cuático porque el compadre tiene dos orquestadores uh -huh. que trabajan con él Y después tiene alguien que le hace, no sé, pues, la última versión de la, de la partitura Después tiene alguien que le mezcla, después tiene alguien que le masteriza Y después tiene alguien que le incorpora la música al juego Que es precisamente el que utiliza estas herramientas Que no, las más comunes son FMOD y WISE Que son precisamente como motores intermedios para poder implementar la música así como, como la quiere el desarrollador y el compositor que es como este tema de ya vamos a tener este loop funcionando tanto tiempo cuando el jugador presiona el botón se activa esta otra cuestión, pero no se activa en cualquier momento se activa al final de cada compaso. ¿cachai? porque si apretáis el botón en un momento que no, no te da para hacer bien la transición, la cuestión espera claro. y después se transiciona al tema de batalla sí. y toda esa pega la tiene que hacer otra persona normalmente Sí. en este caso se inspiró bastante Nishiki eh, en una experiencia que tuvo de los conciertos japoneses que es justamente acumular expectativa, que es esto mm, que esperar a cuando tu artista se va a presentar y con qué tema se va a presentar tú estás eh, impacientemente esperando y esa eh, entre el impaciente sin saber qué va a pasar te genera una expectativa que tú te vas incrementando que es el hype eh, está justamente mm. eh, esperando con ansias y el ese esperar con ansias es lo que justamente trata de representar cuando se, se va a la batalla mm. y justamente el, el hecho de, de cómo te arma la expectativa al cuando tú te vas a enfrentar a, a, a ese batalla justamente el, el batalla decisiva 2 es uno lo más aprovechado que es cuando te vas a enfrentar al jefe en cuestión ese hype uh -huh. que se arma eh, depende mucho a nivel de trama como te lo presenta pero aparte de eso como musicalmente te lo puede plantear y si no tienes esa claro. expectativa no vas a recordar bien las batallas es por eso que trata de reimaginarse y que así como eh, cómo podemos sacarle el máximo provecho a esta sensación por eso que aprovecha sí. justamente tener esta melodía previa a la batalla y que claro. él haga la transición para que justamente en el momento más inesperado aún así te lo presente bien ¿Así? Mm. Sí, de hecho en YouTube está lleno de, de, de videos que no son necesariamente el tema solo, sino que es la intro, la transición y el tema. Y que de hecho creo que en la banda sonora no está puesto así. Creo que son son como versiones que hicieron para YouTube, que, que es de como son en el juego, digamos. Claro. Sí. Eh, mira, hay un canal bastante bueno que es Gamescore que Habla justamente de cómo te genera esta sensación eh, Cómo Autopad Traveler te hypea las batallas de los jefes Y que justamente explica bastante sí. bien esta, esta parte eh, Que justamente te pl plantea con el tema de eh, la batalla decisiva De cómo teóricamente se plantea la situación Y cómo a nivel de partitura se trabaja Sí, aparte que lo, los temas que suenan antes Son los temas de los personajes y creo que Varios están en, en, digamos, en tonos distintos a los temas de pelea. Entonces, claro, las transiciones tienen que hacer una modulación para entrar bien al tema de pelea, digamos, que son iguales en todos los capítulos, creo. Por ejemplo, creo que los primeros capítulos de todos los personajes que tienen un tema, los segundos capítulos de todos los personajes que tienen otro, mm, sí. etcétera claro, Justamente, que está entre el, el motivo y después ya está, o sea, el, el trasfondo, por eso actúa como, como tema, y después está el motivo de los personajes mm. y, de, sí. y después ya cuando llegan todos y se enfrentan al jefe final, el, ahí son uno, uno de los temas más épicos que son el Doctor de Dark God okay. y The One no, Time sí, amb, ambos uh -huh. temas tienen la particularidad de que son cantados eso es bastante eh, particular en cuanto a mm, los sí, temas porque todos, todos son melódicos excepto esos dos que son justamente como mm. representar la epicidad. Porque aparte de eso, el, el, el título tiene la particularidad de que aparte de estar arreglando los temas para que suenen como si estuvieras pensado en la Super Nintendo, le agrega muchos arreglos de rock. Por lo, por lo que suenan sí. aún así, son bastante pegadizos y frescos. Eso. Mm. Y ah, justamente donde saca mayor provecho eso son en estos dos temas. Mm. Sí. Ahí, no sé si la gente que está no está escuchando, tienen nociones de los temas, o si han jugado Octopath, cuáles han sido los temas más recordados. Pero aún así, por lo menos por mi parte, puedo decir que los temas que vale la pena escuchar de Octopath, aparte de batalla, aparte de todo... Sí, aparte de todo, batalla 2, se recomienda bastante escuchar el tema principal de Octopath Traveler. Porque ahí justamente Charme, no. eh, Tiene la, la composición bastante idealizado eh, Cómo se representa el juego En cuanto al progreso Y aparte de eso lo, Los eh, temas finales Pero aún así el disco es bastante Ligero de escuchar, puede dejarlo como de ambiente Y se aprovecha no, bastante Porque son y como cumple, tres horas Y cumple toda su magia pero Toda su magia de ser una Una narrativa así Muy ambiental Mm. muy que te pone en una en una situación los temas de combate incluso dentro de todo lo que hemos hablado que hay hay una conexión de melancolía dentro de toda la música de los los temas de combate son la energía que te llena que te llena para para decir no, oh, este me lo voy a pues te, te metes en YouTube a buscar las versiones que de 30 minutos para escuchar porque de verdad te pone te llena de ganas de hacer cosas Igual, ahora, ahora que menciona el tema principal, igual es interesante mencionar eh, Hace un tiempo atrás, cuando se lanzó el juego Y cuando se lanzó la banda sonora en iTunes El compositor, Yasinori uh -huh. Hace una retrospectiva de cómo fue componer el tema principal de October Traveler Y dice que básicamente eh, Al principio, él mandó un primer boceto Toda la presión que él sentía por ser este uno de sus primeros proyectos grandes Y se lo rechazaron Primer eh, boceto que mandó, y eso inmediatamente le dijo: Mmmm, no lo estoy haciendo también. Pero el buen dijo: Ya, también le importa, voy a mandar el segundo boceto, y el segundo boceto también se lo rechazaron. Dijeron: es? Uh, como que no no es lo que estamos buscando, porque no es lo que teníamos. La, eh, cabe mencionar que él dice que toda la banda sonora se grabó en dos sesiones uh, uh. y ya tenían uh. grabada la mitad de toda la, de, toda la OST de la, del juego. Hasta que él ya dijo, tengo que hacerlo y tengo que grabar ¿Todo te ahí, el le pasó o como el... De, Cuando el loco dice esto, dice que, ya mira, ¿sabes que Ya me dieron, el, el, para, para el segundo boceto le habían dado un plazo de 5 días Después de esos 5 días se lo habían rechazado también Y directamente le dijeron, esto no funciona El loco completamente desanimado dijo, Derechamente, ya, ¿sabes qué va? denme un día más si no lo saco, renuncio. Derechamente. No. Oh, y Fue My como, mind. ya, las apuestas están alta. ¿Cachai? Y derechamente dijo, mira, si con un diama ahí, ahí le saco, le saco la canción y la densidad. Y él lo único que hizo fue tomar el boceto del primero, el boceto del segundo, armar una melodía con esos dos, alargarla, ponerle el loop para que se te pegue lo más posible dentro de la, de la memoria y te genere un impacto. La mandó, dijo, oye, ¿sabes qué? Ahí sí si nos gustó, ahí tiene algo Que no sabemos qué es, pero nos gustó Sigamos, y ahí, real Real, te juro, es lo que dice Sintió tanto alivio Finalmente dijo, si no, esa weá no hubiera Funcionado, yo hubiera quitado, no, hubiera dejado La música directamente me hubiera dedicado a hacer Himnos de juegos de De fútbol, de nuevo ¿Cachai? Y no, y de hecho, mira Un dato súper importante que él menciona Que, uh, él, él menciona que, Parte en C, ¿cachai? ¿sí? Parte de C, directamente, que él dice que eso le entregó la energía que unía a todas las melodías que él había compuesto hasta ese momento de los temas. Y que eso él le dio la razón después, porque cuando veía escu escuchaba el tema en la selección de pantalla y personaje, o sea, esto es lo que probablemente sonaría... En un, eh, en, de música de fondo En un bar, en esa ilustración Donde salen todos los personajes Hablando entre todos juntos mm. Que es el, el tema Que los une a todos Que no es un tema melancólico Pero sí es un tema donde Los ocho personajes se reúnen a, en, en historias distintas en Caminos distintos Pero que todos coexisten dentro de este mundo Que todas sus motivaciones eh, lo, Los empujan a seguir al final es como una mm. lectura super hermosa. Sí, sí. También tiene, hay una. Si lo buscan. Buscan también hay una. Eh, el, también hace una descripción como también compuso el tema de la batalla decisiva. ¿sí? Y el tema de la nieve. Sí, Ya. Yeah. Sí, también tema son de, de lecturas también dentro del proceso. Mm. Qué buena. ¿Sí? Son que no leyendo ahora. ¿sí? Mm. Uh, Frostlands. Mm, sí, sí, sí el tema de Frostlands ¿Cachai? ¿sí? Y... Sí, también Esemente, él no quería caer en... Quería caer en... ¿cuántos es lo que se llama esto? En... Eh... Los clichés En clichés Él no quería caer en un cliché de... Que están atados a todos los temas de nieve ¿Cachai? ¿sí? Ponele campanita Dijo... Sí Exacto ¿Cachai? Que decía... No quería caer en clichés de campanitas ¿Cachai? Y lo mismo que con el tema de la, el tema de la batalla de esa ciudad, no quería caer en, en, en crear una marcha militar para un combate peleado, así quería darle un toque único, que eh, demostraba energía y que de igual, ¿cachai? Era una mezcla entre la orquesta y los tambores. Mm. Mm. yo la verdad claro. no entendí nada de lo que hablaba cuando hablaba de la composición decía, igual puedo sentir su angustia, ¿cachai? Cuando los temas no le resultaban hasta ah, que sí la resulta, sí. Es por que por eso es tan triste sí. esta huevada. <risas> es que de, de por sí siento que es gran parte del motor de la creatividad tener limitaciones. Sí. claro, sí, ¿sabes? tener de, alguien de, que de es como que cancha, te de limitar tu cancha, sí, verdad. Sí. Saber lo, que no, saber lo que no podía hacer te ayuda, sí, es verdad. Sí. Mm. aunque sea bastante estresante la situación, ahora así, eh, claro. dentro de la peor situación puedes intentar sacar lo mejor posible, porque una vez superado lo que puedes sacar, intenta sacar lo mejor que puedes hacer de esa situación. Con los medios claro. que tienes, claro. claro. Y eso Exacto. se basa mucho en, en, insisto, como se realizaba anteriormente en música. Hay un documental que lo hemos hablado anteriormente, que es de Red Bull, que es, y y que, es, es, es ese mismo, y que explica justamente cómo eh, hicieron la música diversos artistas en la época de los 80, está dentro de los primeros dos capítulos, eh, cómo eh, llevaban la limitación del de, hecho de que no podían escuchar, sino que tenían que derechamente programar la música tenían que hacer la modulación y aprovechar lo mejor sí, posible bueno. las pistas de audio para intentar emular la música lo mejor posible eso le aumentó Crear bastante la creatividad para que fuera cada y, eh, tema eh, reconocido ahí justamente cuando estuvimos hablando también del, de Chip Tanaka eh, nos referimos bastante de cómo él siendo el papá de, de la música de Nintendo <risa> o sea de la sí, época de, de, la la la N de, la de la NES porque trabajaba en diversas compañías eh, aún así eh, Sus temas eran bastante joviales Y le sacaba lo mejor posible David Wise también tuvo esta <risa> como, yeah, como Como un motor Del hecho de que a él feo. le encantaba yeah. eh, Explorar las consolas Y sin, sin tener como Estudios, le sacaba lo mejor posible al, al hardware Porque primero era más un, un hacker Intentar intervenir y sacar yeah. Le sacaba lo mejor posible la música Y luego de ahí era, era músico me he sacado claro. en varias entrevistas también. Y... Sí, hay, mucho, hay, mucho, hay muchos compositores de esa época. De hecho, hay gente que contaba que, que no trabajaban en estas consolas, estas consolas es las computadoras como la Commodore, ¿cachai? Que se pasaban datos entre ellos. como consigo un poco más de RAM? Ya tienes que apagar el LED. paga el LED que te indica que la web está prendida y ganáis dos bytes más de RAM y con eso tienes que sacar la melodía. Gracias, hermano. Listo. Eran cosas. Donde de verdad influenciaba mucho el manejo de recursos ¿A qué tanto podía ir? Sí. A, claro. a, a, hay un loco que a, un compositor que a mí me gusta mucho, que es Tim Follin, Que partió dentro de toda esta época Y loco cuenta, y, directamente, él no sabía nada de música Él directamente escribía programaba toda la música de la pantalla Y si no lo pues, sabía bien, bacán Y si no, bueno, ahí lo seguía cobrado igual de él nomás al final tres, pero... pero ¿sí? Él se, llevó, se dejó llevar mucho por la influencia de todo lo que estaba sonando en esa época Entonces... Sí. Eso es lo que le da esa identidad única de todas las cosas que la gente componía en esos tiempos Afortunadamente, nosotros ya no tenemos que hacer esas cosas Pero sí podemos aprender de esos procesos Sí, sí. La, la, na, Obviamente, yo, yo creo que si tú te pedías... que se mande de nuevo un Dancing Mat de 20 minutos mm -hmm. Luego te dice, pucha ya te lo hago así, cagado de la risa. Pero es que quede igual porque no son las mismas ah. cosas. Sí, eh, eh, claro, no, no es el mismo desafío. Es el mismo desafío. Entonces, claro. eh, eso es, al final siento de que Octopat se aprovechó bastante bien de pensar esas limitaciones para poder sacar lo mejor posible. Es más, eh, hay algunos videos en YouTube que te buscan. Eh, en cuanto a las melodías de Autobat Traveler, en los cuales eh, hace un downgrade y los lleva a 8 bits. Y suenan una rata. Sí. Suenan espectacular. Sí, y, y es más, sí. siente que a pesar de que no está la melodía, eh, o que no están está estos arreglos eh, realizados, justamente eh, la base de que justamente se centró en la melodía hace que aún así sea pegadiza, que sea recordada. Mm. Sí, hay, claro. hay un canal que hace estos downgrades y que aprovechó los temas del, del Batalla 2, Decisive Battle 2 y el Doubt Dark code que es el último tema, antes del ending. Mm. Ya. Yeah. Y se, se escucha bastante genial y, y suenan como si estuvieran realizándose en una consola Super Nintendo sin problemas, sin tener esta cuestión de que, ah, faltan pistas. No, es que derechamente está la esencia de la melodía ahí. Sí. Mm. La melodía yeah. se justifica por sí sola. Claro. Y es por eso que resulta como tan característico de que recuerdes bastante la música de Octopath sin saber de ella. O que por lo menos, te, eh, una vez que te entra un par de veces, que te quieras estar ahí. Llega. Llega. Además de eso... Mm. Eh, Oye, sobre eso mismo... Ya, dale. Sí, no, es que además de eso, eh, fue... Okay, est yo iba... esto, esto, esto mismo, sí, ahí... Cierra el tema, Metaro. Esto mismo eh, dio a que justamente la, la música fuera lo más recordado del juego. A pesar de que eh, narrativamente y mecánicamente. Bueno, mecánicamente también es muy bueno. Técnicamente uh -huh. se podría dar alguna disputa. Y en el nivel narrativo es como el punto más discutible del juego. Pero aún así, eh, la melodía fue justamente uno de los puntos trascendentales. Y fue justamente nominado para esa edición de Video Games Awards. Lamentablemente, eso lo llevó Red, sí. Red, Dead Red, Dead Red Dead Redemption 12. No, no el Video Games Awards, sí. Awards que recomendé yo. El otro, el de, de verdad. El de verdad. El de <risa> <risa> Pero el hecho de haber sido nominado a un juego japonés con mejor melodía ahí fue como un punto que yo encontré sensacional porque justamente es un título que a pesar de estar hecho por Square Enix era de muy bajo perfil. Claro, sí. O foca, sea, no fue no no foca... decir bajo perfil. No. Es que algo que... No, no, no dirigió a una audiencia masiva sí, de repente sí. eh, un, poco, un poco más nicho se no podría considerar o sea, Sí, un target súper especial. Un, sí, un target más de nicho no, sí, mira, mira, mira, Lo que pasó con... Entendamos algo que igual también, también se ha discutido mucho dentro de lo que ha sido el... Lamentablemente, dentro de todo lo que fue el lanzamiento de eh, Octopath Traveler surgió lo que ha sido siempre hay una, hay una desinterés público en general de jugar eh, cosas que sean pixeladas incluso cuando están respaldadas y vienen con el calibre de Square Enix. ¿Sí? La sí. gente que lo vio dijo, pero ¿para qué me voy a comprar el optometrable si se deja un juego de Nintendo? ¿Sí? Mucha gente reaccionó así, claro. mucha gente se lo saltó porque persiste aún la idea de que el juego por tener pixelar en su gráfico. Es un juego que no tiene tanta tecnología inyectada Como lo tienen otros juegos eh, Incluso dentro del mismo género eh, RPG ¿cachai? Y mucha mm. gente directamente lo miró en menos A pesar de que sí. el juego obviamente después mm. se presentó, la gente lo probó Tuvo una de estas primeras demos que te permitían tomar tu, tus datos Y seguir jugándolo en la versión oficial en la consola de la Nintendo Switch un buen, y por un buen tiempo fue un exclusivo de la Switch. Claro. Sí. Y, eh, y, y nace dentro de un buen momento de la Switch, cuando no habían tantos juegos y el juego definitivamente era una buena razón para tener una Switch. Sí, es que pero, uh, sí. Eh, ahí aprovechó también no un que... desorden que hubo con respecto a Square Enix, de que muchos de los títulos que estaba prometiendo, por ejemplo, el Final eh, Fantasy VII Remake, y el Final Fantasy XV, que también estaban como pensando Parche, Final Fantasy se quedó, se empezaron a retrasar y empezaron a, a, a tener como un desorden a nivel de desarrollo y esto justamente vino como a sentar de que ya, por mientras, disfruten de esto a pesar de que ver, se, se planteó así, de que justamente yo, fue una yo época que, bastante... Que, o sea, no he leído sobre el desarrollo o sea, no he leído sobre el desarrollo uh -huh. de Octopath, todavía, pero yo creo que más que, más que por porque la, eh, Square Enix tiró yo creo que Octopath Traveler va a ser un juego que se desarrolló en un Real, Real Engine. Una de las primeras instancias donde los Japos empezaron a arriesgar con, y trabajar en estas plataformas. O sea, como un Real Engine. Mm. Para, la, para la gente que no cache, como para que se den una idea de la escala de lo que fue este trabajo. Usualmente la gente no usa un Real Engine para trabajar en gráficos 2D y mucho menos en Pixel Art. Porque sí. es un mm. culo. Esta gente les va a mencionar eso. Si, si saben alguien que haya programado alguna vez alguno de estos motores, Si ustedes dicen que trabajen en 2D, te van a decir ¿Para qué? van a perder el tiempo? si Es muy difícil ¿sabes? Y obviamente mm. el juego logró salir adelante y, y logró marcar un precedente de que Si sí se puede, y si sí puede quedar bonito Independiente si tú mm. eres o no eh, ¿Cómo decirlo? Eh, eh, fan de la estética que resultó de todo eso personalmente no, claro. no lo soy yo creo que se podría yo creo que fue más más que un juego en sí más de lo que más de que, que algo como con mucho presupuesto y algo con mucha marca o pedigrí de escoger yo creo que más fue proof of concept que las empresas grandes pueden sacar proyectos así que transmitan ese tipo de ¿cómo decirlo ese, ese vibe que tiene un juego indie Quizá no se veía hace mucho rato en la industria japonesa en términos de RPG. Eh, claro. Que se ve que se ve tosco alrededor de los bordes, pero aún así se nota que tiene corazón. Que tiene mucho. Y sí. de, nuevo, de nuevo caemos en lo mismo, ¿cachai? Onda como evoca la nostalgia, evoca una sensación que quizá otros RPG contemporáneos de su época no, no lograron capturar. Que a la larga también por eso logró el éxito del juego que, eh, que hasta el día de hoy todavía es un juego súper recomendado y, y, y súper jugable y rejugable. Mm, sí, sí yo, yo ahí espero de que en caso de que vuelva auto Traveler 2, eh, lo hagan con mejor historia o por lo menos que tengan más cohesión. Porque se entiende de que por lo menos cuando plantearon el nivel de la trama, es que, derechamente, tu personaje eh, es acompañado de otros. No necesariamente involucra sí. que tengan las mismas misiones que tú. Siento que ese planteamiento, si bien funciona para algunos, para otros no. Necesitan que tengan esta interacción, que se dio mucho con Fire Emblem. De que a pesar de que son entes sí. distintos, aún así tienen estos espacios de interacción que por lo menos le dan más trasfondo a la, a la trama de cada uno. Mm. Sí. Igual es, igual es raro ver un RPG que tiene cierto esto lo plantea desde un punto de vista de que tú es una historia no lineal sí. que por lo general los, los RPG son muy. Eh, pecan mucho de ser muy lineales claro. para poder favorecer esta historia, esta narrativa de es una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un final, eh, eh, llega a funcionar hasta cierto punto, sí. Muchas veces, muchas de las interacciones de los personajes ¿sí? son cosas que Existen únicamente exclusivamente para justificar que ocho tipos que no se conocían de ningún lado se juntan y vayan todos caminando para el mismo lado. ¿cachai? Sí. Claro. Pero... Y eso quizás funciona en algunos personajes más que en otros. Sobre todo como Obrick. Obri oh, eh... ¿Cómo se llama el... Olbrick, que hasta Funciona más en Obrick por, por la naturaleza del personaje. Que es un tipo que ayuda a los demás, que quiere estar ahí, ¿cachai? Yo no sé si eventualmente veríamos un Octopath Traveler 2, no, no al nivel que se vio este, ¿sí? y no con la misma, la misma dinámica, no sé, porque ahora Octopath Traveler 2 presenta 16 personajes, que tú o quizá que otro 8. Tienes que jugar con 64 personajes. Claro, y cada uno tiene cuatro claro, capítulos. Y tener claro, que, claro, verás, que los, todos los sí, No, no, no. No, quizá, no, creo quizá, que, no creo que vaya para allá. No, que, quizá, quizá un poco menos ambicioso en, en el sentido narrativo. Pero sí que lo otorga un poco más de ecuación. Pero sí me gustaría que volvieran a, a eh, explorar el, las bases de. Cómo se plantearon las mecánicas del juego y cuanto a las gráficas. Que siento de que no muchos títulos eh, lo aprovechan bastante bien. Que en Octopad siento que fue bastante dedicado a ese trabajo. Mm. El, lo bueno es que el combate llega a ser entretenido. Sí. Pero lo si sí, sí, es, puede puede sí, sí. Combate puede ser entretenido. Sí, justamente explicando de que el juego no necesariamente necesita que eh, esté siempre grindeando que es el hecho de estar. Eh, eh, tratando de subir el nivel lo, lo más posible los personajes. Sino que tiene esta opción de que eh, a pesar de que tu personaje puede ser débil, tiene esta mecánica de que todos los personajes tienen debilidades. Entonces puedes sacar el lo mejor, mm. la ventaja de que tienen tu, tu party para intentar vencerlo. Y sin necesariamente que sean niveles altos. Pero obviamente al llegar al, al jefe final, ahí olvídalo. <ríe> necesitas así de ya, ya está claro, la web sigue siendo una RPG y si tú no estás en a nivel sí. necesario, te vas a sacar la cresta sí. Así que, no sé, mira, al final, al final ¿qué es lo que yo rescataría de Octopatroller? Bueno, de lo que hemos hablado todo el rato, la música Si hay un Octopath Trollers 2, si hay una secuela, o si hay un proyecto similar Nuevamente poner a Yusunori, a bueno, hacer un score para ello Porque definitivamente él ha demostrado con creces que es una persona completamente capaz de poder desarrollar algo así y, eh, obviamente, cachai, tomar las lecciones de lo que ya es el arte del juego Y también, entregar la misma la misma sensación de nostalgia mezclada con modernidad O mm. tomar Traveler quizás, no caer tanto en esta fantasía medieval ¿cachai? Que si viene a ser un tema súper repetido Pero quizás tratar de buscar algo nuevo ¿cachai? Algo que mm. realmente este que este juego que tiene, bueno, que tiene el logo de Square Enix, diga weón, bueno, esta weá definitivamente está hecha por gente que sabe lo que está haciendo, weón, y quiero la experiencia completa, ¿cachai? No solamente por la música, sino que por un gameplay bacán, música. Hay, hay alguien incluso en alguno de los, de los comentarios me salió que el juego tenía una una onda muy parecida a, a Bravely Default. Sí. sí. Otro RPG Está ahí, que también hizo lo mismo, como no reinventó la rueda, pero sí hizo que la rueda giraba más rápido. Claro, está ahí. Te entregó esa sensación bacán de, de estar jugando algo y que tú lo disfrutes. Y no que estés jugando obligado porque ya querés saber a dónde va a terminar. Claro. Sorry, quería, quería avisar que no me queda mucho tiempo Ah, sí, te... sí, ah, no, sí ya, ya, ya, estamos, ya estamos repasaditos Aprovechamos ah, justamente el tiempo sí. que perdimos Al inicio Así que, sí. eh, para ir dando cierre Octopath es un título bastante recomendado Por las observaciones que dio Metaru Ojalá le puedan dar una oportunidad Si no le han dado y si lo jugaron sí. eh, ojalá aprovechen bastante el OST que está bastante bueno en Spotify se puede encontrar el, el OST y se encuentra también sé, el tú disco tú también. con arreglos mm. eh, que no, justamente no. tiene como do, dos, eh, dos áreas, el break and boost se llama, que justamente es el break que toca como en la melodía más eh, arreglada más eh, con, sí, en forma clásica o que son más calmadas y la boost, que obviamente son arreglos rápidos, eh, dándole duro. Sí, muy movidos. Muy O Oturro activado. Sí, <risa> justamente. Eso en cuanto a nivel melódico. Y eh, ahí los chiquillos... Eh, Max, ¿tenés palabras de cierre en, en cuanto al tema de octopat Yo quedé maravillado eh... con el OST, para serte sincero. Más allá de la jugabilidad y la historia en sí, el, el, el, la música se vale por sí sola y... Este... El Yasunori claramente le hace le hace honor a toda la trayectoria que, ten, que tuvo, incluso con Kingdom Hearts 3, así que yo considero que, incluso si no juegan el juego, escúchense la música, porque, como dijo como dijeron delante, no pueden ponerla de fondo si quieren y no les va a molestar, está súper buena. Sí. ¿tienen? Si pónganlo. Sí, yo, yo opino que es, como, como veníamos diciendo, es una mezcla, casi idónea de la modernidad digamos en términos de música de videojuegos y lo clásico en términos de composición así que definitivamente vale la pena si les gusta la música de videojuegos chequearlo y de repente ver algún gameplay o, o chequear algún speedrun que también son bien entretenidos del juego porque de verdad que vale mucho la pena sí. Oye, saluditos a Beto Trip que también estuvo comentando en esta segunda parte sí, y que estuvo explicando de que justamente eh, el, el juego te pregunta si quieres ser acompañado, si quieres puedes ir solo o con los personajes que te quieras. Esa es un, justamente una de, la, de las áreas que siento que no se contó bastante bien pero que es uno de los puntos que trataba la historia y que además no, mm. no, justamente decía que no crea que salga una secuela, que se quede así nomás, que sea como un título único. Aún así, eh, recuerdo que el año pasado salió un tráiler de un juego que se basó bastante en, en, en cuanto a las gráficas de Octopad. Y creo que va a salir este año. Ahí me voy a acordar de ese ¿Ali? título que salió en el 3. En una presentación, no, no me acuerdo cuál, pero, pero... que tiene estas gráficas justamente en, en 8 bits. Así que... De sí, justamente que mezcla entre pixel art y gráficas 2.5. Así que eso chicos, sure. muchas gracias por eh, vernos en esta edición de Dorre beat Recuerden que pueden escucharnos todos los lunes y nos pueden ver en Twitch todos los lunes a contar de las ocho y media. Hoy día, justamente por temas logísticos, eh, pues tuvimos que partir un poquito más tarde. Agradecemos también a Dagne Farroquero que lo estuvo comentando bastante, a Pokero que estuvo también ahí... Bueno. saluditos a todos los que eh, nos están siguiendo eh, muchas gracias a ustedes logramos eh, el estado de afiliados en Twitch agradecemos todo su sí. apoyo ahí vamos a estar configurando Sube. todo y obviamente recuerden que pueden escucharnos también en Spotify nos pueden escuchar en, en Google Podcast y Apple Podcast en, el programa sale al día siguiente dentro de lo posible si no el día miércoles ya están todos los capítulos eh, subiditos y este va a estar disponible próximamente ahí vamos a estar dando los avisos correspondientes y recuerden que eh, pueden seguir en pavo.cl donde pueden encontrar reseñas artículos, noticias relacionadas no solamente al ámbito de videojuegos sino que también de series, películas eh, y muchas cositas más también de tecnología y también de eventos y también se están realizando eventos a nivel global aunque sean virtuales recuerden también que nos pueden seguir en redes sociales en como pago.cl y también nos pueden encontrar como dorrevit en Facebook e Instagram en, también estamos en YouTube ahí pueden encontrar todos los capítulos subidos de dorrevit y también de decatando juegos que estamos realizando en Twitch por ahora vamos a, a tomar un pequeño descanso y vamos a tratar de volver los días jueves en formato móviles que vamos a estar revisando algunos juguitos de celulares así que ahí también nos pueden seguir Super. Y, eh, chiquillos, eh, recomienden sus canales también, aprovechen. Sí, arroba tenegan en todos lados. Todos lados, todos lados. Arroba Jastic Gamer ahí en Instagram por si nos quieres de ver. Jastic Gamer. Jastic <risa> Gamer. <risa> me botado, Yo no soy arroba meta gamer, pero soy arroba meta también en todos lados. Mucha suerte. Así que Super. viva la consolidación de marca. Ah, en mis redes sociales. Viva la automovilicidad. Ah. Por favor, tomen, tomen agua. Cuídense. Sí, no partan, cuídense. no hagan como yo. No partan Octopath Traveler con Tresa. Partan con Freebird. Me lo van a agradecer después. Sí, Tresa es la que nadie la quiere. Es el de drama. Hay que decirlo. Oh. Sí la Ay, quiero, porque me gustaba, porque tenía. Es fácil romper el juego porque te da mucha plata Y después te compras de todo el sí. equipo Oye, pero terminemos luego, es tarde, tengo que ir a verme En la teleserie, sí. a empezar a la ya. Ya, ya. Sí. ya chicos, Chaito. muchas gracias Nos vemos la próxima semana, Chao, chao. Chao, chao. Bye bye chau. En mi sueño <risa> En luz De oscuridad